Somos Multiservicio Chiriboga. Hoy vamos a hablar sobre los aires de acondicionados. Eh, muchas personas, muchos clientes me llaman a pedirme una opinión sobre los aires de acondicionados. ¿Qué aire compran? Eh, entonces me dicen, mire, me están vendiendo un aire acondicionado inverter, me están vendiendo un 410 de ecológico. La recomendación es no comprar un aire acondicionado inverter, ¿por qué? Es verdad que son ahorradores de energía, pero el costo-beneficio a la larga no es la mejor opción. En este caso, miren, tenemos un aire acondicionado, un SMC, que la placa está quemada. Esta placa cuesta 300 dólares, más la mano de obra del técnico, más conseguir la tarjeta. Podemos esperar un buen tiempo. Y... Otro factor es el factor dinero, que no tenemos si invertimos en un aire acondicionado, que nos va a dar la comodidad, el confort, y ahora tenemos que gastar otra vez dinero, no está bien. La mayor parte de las veces los daños de los aires acondicionados inverter o cualquier otro tipo de aire acondicionado es el voltaje, la variación de voltaje. En nuestro medio tenemos una variación muy inestable de voltaje. Entonces, esto es un factor eh, determinante para que los equipos puedan durar y tengan un buen desempeño, ¿no? eh, Bueno, los aires acondicionados inverter tenemos un inconveniente grande, que es el costo de los repuestos. Los aires acondicionados inverter funcionan con un voltaje DC, entonces, todo, ventiladores, compresor, y, y, y los demás elementos funcionan con DC entonces netamente tenemos que comprar los elementos adecuados para ese aire, de la misma marca porque no nos van a funcionar si ponemos otro tipo de repuestos entonces las casas comerciales como LG, Samsung, Panasonic tienen sus su, su stop de repuestos y estos stop son muy caros. ¿Cuál es la ventaja de tener un ecológico que no sea inverter? Es que los, todos los repuestos, como los ventiladores, el compresor, son $2,20. Entonces, al ser $2,20 son más asequibles al bolsillo. Los podemos conseguir en cualquier otro lado, los podemos conseguir eh, no necesariamente en la misma marca, podemos adaptarle. Podemos adaptar una tarjeta universal, que es la, en este caso la principal, que es esta de aquí, ¿no es cierto? La del display, podemos adaptarle una tarjeta universal. En cambio en las inverter no podemos hacer eso. Entonces yo como técnico yo no recomiendo a ninguna cliente ni a ninguna persona que me pide una opinión sobre esta cuestión. Yo no les les digo que no compren. Los pueden comprar, pero les comento lo que puede pasar, lo que les puede suceder, ¿no? Entonces, una recomendación es no comprar un, un aire acondicionado inverter. Entonces, la mejor opción de compra para un aire acondicionado es un aire acondicionado ecológico que no sea inverter. Eso es lo que les puedo decir. Ojalá les haya servido de algo mi opinión para tener una compra de un aire acondicionado que nos vaya a servir y que sea de mucha durabilidad, eso es amigos.